Hola a todos, son las cuatro y media y en breve vamos a comenzar el webinar. Eh, bueno, vamos a dar un par de minutos más para aquellos que se vayan a incorporar un poquito más tarde. Eh, mi nombre es Vicente Montiel y vamos a estar juntos los próximos 90 minutos. Esperamos un poquito y empezamos. Bien, bueno, de nuevo bienvenidos a todos, eh, me presento antes que todo eh, como os he comentado antes, si podéis ver ahí, mi nombre es Vicente Montiel eh, me dedico a esto de las redes sociales pro profesionalmente desde hace ya unos cuantos años ya van para 10 para años y eh, esta tarde vamos a dedicar esta hora y media de tiempo a hablar sobre cómo optimizar campañas enfocadas a Mobile App Marketing eh, bueno, vamos a intentar dar mucho contenido en estos 90 minutos Vamos a repasar muchísimos conceptos que como veis el temario habréis visto en la convocatoria El temario es bastante amplio Y eh, bueno, pues comenzamos Comenzamos eh, simplemente eh, haciendo una introducción, también os diré que eh, tenéis un chat en el cual podéis ir escribiendo, yo lo veré, intentaré eh, contestar eh, sobre la marcha lo que vayáis eh, comentando, vamos a, vamos a tratar de que sea un poco interactivo, y al final de, de la presentación, al final de la sesión, eh, tendréis el enlace para una encuesta de calidad, donde podréis valorar la, la, lo que habéis estado recibiendo en esta hora y media. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos comenzar. El índice de lo que vamos a ver esta tarde va a estar dividido en cuatro bloques. Empezaremos hablando del contexto en el que vivimos, lo que significa la revolución y los nuevos hábitos que tienen los consumidores en referencia al uso de dispositivos móviles y las oportunidades que eso nos da para el marketing basado en mobile marketing. Hablaremos de los canales que nos dan a nuestra disposición cierta metodología, también cierta estrategia para eh, poder hacer uso eficiente de los distintos canales por los que podemos adquirir usuarios para nuestras aplicaciones hablaremos también eh, de las técnicas que vamos a utilizar eh, dentro de nuestra estrategia para eh, no solamente atraer sino también retener y lograr enganche, engagement con nuestras audiencias y por último eh, veremos la parte de medición, tracking, todo lo que es la parte de eh, indicadores que podemos utilizar para saber cuál es la efectividad de nuestro trabajo. Con estos cuatro bloques en mente vamos a dar comienzo a eh, la sesión y tendremos cuatro objetivos en la sesión. Eh, se trata de que entendáis cómo funcionan eh, los hábitos de consumo y la publicidad que podemos manejar dentro de lo que son los ámbitos de dispositivos móviles. Sobre todo cuando hablemos de móviles hablamos de smartphones. También podremos identificar todos los canales de comunicación con los cuales podemos interaccionar con nuestros usuarios y podemos atraerlos hacia eh, todos nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones, todo el trabajo que hemos estado haciendo. También eh, vais a conocer cuáles son los flujos de trabajo que podemos hacer interactuando con nuestra comunidad. Cómo podemos retenerlos, cómo podemos crear marca, todo esto también lo vamos a poder desarrollar. Y eh, por último, vamos a, eh, aunque sea de forma muy rápida, eh, pero vamos a hablar de todas las métricas. Vamos a hablar de cómo cuantificar lo que se suele conocer comúnmente como ROI, como Return of Investment. Vamos a poder saber si lo que estamos haciendo es efectivo o no es efectivo. Muy bien, pues eh, comenzamos comenzamos. Y lo primero es definir el entorno en el que nos movemos. Eh, el mobile marketing, eh, en general, eh, si vamos a una definición general, nos encontramos que es eh, muy amplio. Eh, realmente se, define, se, se está refiriendo a cualquier tipo de marketing que se hace con un dispositivo móvil. Es um, decir, ya móvil es prácticamente todo, cualquier cosa es un móvil. ¿eh? Pero el eh, mobile app marketing es toda la disciplina centrada en el compromiso y la retención de los usuarios que ya han interactuado y se han descargado la aplicación que hemos diseñado. Entonces, este Mobile App Marketing es el objetivo de esta presentación, ¿de acuerdo? Eh, teniendo claro que es, está englobado dentro de una disciplina mucho más general que es el Mobile Marketing. Eh, comenzamos con el primer módulo, el primer módulo, después de esta brevísima introducción, el primer módulo está basado en eh, conocer cuál es la realidad en la que nos movemos. Y la realidad en la que nos movemos es que, eh, según los últimos estudios, y para el 2020 todavía ser mucho más drástico, eh, los usuarios reconocen que en un 95% acceden a las redes a través de sus teléfonos móviles. Pero el, el tema redes ya no es solamente redes, son redes y aplicaciones de tipo Spotify, Tinder... Eh, ya no, no, no estamos ya distinguiendo muy bien qué es una red social. Por ejemplo, Instagram eh, podemos considerar una red social, pero realmente no lo es. La red social que está por detrás de Instagram es Facebook. Entonces, eh, es una aplicación de fotografías... Eh, que da servicio a una red social mucho más amplia. WhatsApp, que también está como número uno de todas las redes sociales, realmente, aunque lo podamos usar una red social, realmente es una red de micromensajería, cuyo propietario también es Facebook. entonces Pero todo el mundo entiende que el acceso a estos dos dispositivos eh, se hace hoy en día mayoritariamente a través de los móviles. También se utilizan los laptops y de forma mucho más minoritaria las tablets. de acuerdo Pero esta realidad... Eh, mmm, llama mucho la atención. Esto ha cambiado en los últimos 4 o 5 años de una forma absolutamente radical. Además, eh, para poder ser eficientes tenemos que saber a qué horarios eh, son los que corresponden las mayores audiencias. Eh, si nos ponemos a lanzar publicidad en las aplicaciones o podemos hacer captación de nuevos usuarios a las 3 de la mañana, pues la verdad es que lo tenemos mal. Entonces, Aquí tenéis también en la pantalla... Una descripción de los principales horarios a los cuales se conecta la gente y desde qué dispositivo. Entonces, bueno, pues esto nos va a dar una serie de pistas para conocer cuándo podemos ser más efectivos en nuestros lanzamientos. Eh, ¿Y cuál es la ventana de que disponemos para poder eh, tener efectividad en nuestra comunicación? Pues es una ventana diaria de una hora. Es decir, eh, la media, y además es muy paritaria entre hombres y mujeres, eh, es de una hora y exactamente los que más se conectan a lo largo del día son la audiencia de 16 a 30 años. le sigue la de 31 a 45 años y por último los mayores de 45 años. Pero tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro, varía entre 45 minutos a una hora 10, lo cual es bastante tiempo por otra parte. Pero ya sabemos que efectivamente las aplicaciones han dominado el mundo, que la gente se conecta a todas las plataformas mayoritariamente a través de los móviles que las horas nocturnas son las mejores para hacer publicidad y que la segmentación realmente no va entre hombres y mujeres sino entre tramos de edades y tenemos una hora aproximadamente para ser efectivos. Y este es el marco en el que nos vamos a mover, esto es lo que en términos de marketing se, se define como buyer persona. Un buyer persona es el posible comprador, pero ese buyer persona va a hacer lo que se llama también en términos de marketing de atracción un buyer journey es decir, un viaje, un viaje a través de todas las posibilidades que se le ofrecen y va a tomar decisiones, va a tomar decisiones y tenemos que ser efectivo en cada uno de los tramos de su viaje. Y eso es lo que vamos a intentar explicar. Y lo vamos a intentar explicar en el siguiente módulo hablando de los canales que eh, están a nuestra disposición. Uh, la mayoría de ellos, y como vais a descubrir, son gratuitos. Tenemos unas posibilidades tremendas, inmensas. Eh, también hay que trabajar mucho, por supuesto. Pero están ahí y tenemos que hacer uso de ellos. Si no lo hacemos nosotros, lo hará nuestra competencia. ¿De acuerdo? Eh, antes de empezar a explicar los canales, vamos a pararnos en un término que tiene una gran importancia. Es el término de la usabilidad y los entornos amigables. Eh, vamos a ver, la regla que tenemos todo claro es que los que mandan son los usuarios. El usuario tiene que tener una experiencia muy amigable con el entorno que se le ofrece. Esa experiencia amigable se le llama usabilidad. La usabilidad se basa en los parámetros, los principios, consiste en que lo que hagamos tiene que ser efectivo, eficiente y satisfactorio para el usuario. Si alguna de estas tres normas no se cumplen, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para nada. Y hombre, ya que vamos a dedicarle tiempo, intentemos ser lo más efectivos posible. Eh, ¿En qué consiste la usabilidad? Bueno, la usabilidad es lo que tenéis aquí en pantalla en este momento. Eh, la usabilidad eh, se trata de contestar a las preguntas que nos haríamos nosotros si fuéramos los usuarios. ¿Vale? Es decir, tenemos que probar todo lo que hacemos, tenemos que estar pensando que lo que para nosotros parecería muy usable y muy sencillo, para los usuarios perfectamente podría no serlo. Y entonces tenemos que contestar a... Si es fácil o no es difícil navegar, si hay coherencia en el contenido, si lo hemos organizado bien, si el menú de navegación que hemos hecho es sencillo, es intuitivo, lo hemos puesto en un sitio eh, lo suficientemente fácil de encontrar, no tiene demasiadas opciones... Todo este tipo de cosas eh, se miden. Todo esto se mide. En el marketing solemos decir, los que nos dedicamos a esto, que nosotros no tenemos mucho sentimiento, lo que tenemos son métricas. Nos dedicamos a medirlo prácticamente todo. Y entonces eh, tenemos que pararnos en esto. Y tenemos que ver, esta tabla que tenéis aquí es muy elocuente, eh, en este momento hay tres tipos de aplicaciones en las que nos podemos centrar. Las aplicaciones que son típicas de escritorio, es decir, nos las descargamos y se pueden conectar de modo offline, no tenemos que estar eh, necesariamente conectados para manejarlas. Los sitios web, ¿vale? es decir, los diseños de sitio web que deben de tener eh, adaptación a los móviles, que son sitios que se llaman responsive. Y tenemos las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles son de lo que estamos hablando hoy. Eh, todo eso que tenéis ahí en la tabla, efectividad, eficiencia, satisfacción, son términos muy generales. Tenemos que mirar la columna de métricas. Y ahí donde empezamos a medir qué tiempos se usan para entrar en una tarea por primera vez, cuál es el tamaño de letra que deberíamos de utilizar para que se lea bien los dispositivos, etc. etc., etc. Eh, tenemos que trabajar mucho en este sentido. Antes de ponernos a utilizar canales, eh, que todos ellos son diferentes, vais a ver que Facebook no tiene nada que ver en su usabilidad con Instagram o con otro tipo de, de, de canales, ne necesitamos que todo lo que hagamos sea usable en cada uno de ese tipo de canales. Eh, ¿Qué debe de tener un sitio, una aplicación, para que sea usable? Bueno, pues lo que debería de tener una aplicación para que sea usable, lo vais a ir viendo, debería de ser legible, debería de tener unos colores que no sean demasiado eh, poco fuera de la norma, es decir, si los usuarios están a, acostumbrados a que las informaciones salen con un fondo en azul, pues deberíamos de utilizar los colores que son más habituales para que nuestros mensajes sean legibles y eficientes. Eh, deberíamos de utilizar tipografía que se pueda leer bien, todo esto lo vamos a ir luego viendo con un poquito más de detalle. Eh, no abusar de eh, los clics, es decir, que si queremos que algo se use, si queremos que algo sea eh, bastante importante en nuestra aplicación, no lo escondamos, no hagamos que la gente que tenga que meterse en tres cuatro opciones hasta llegar a donde realmente debería estar en primer plano. ¿no? Todo esto, esto que parece tan sencillo de, de entender, la verdad es que luego no es nada fácil de, de, de diseñar, como vais, a ir, como vais a ir viendo, pero mmm, todos estos parámetros los tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar algo usable en el canal que vayamos a utilizar. Cualquiera de los canales, sea email marketing, sea social media, sea micromensajería, todos estos parámetros tenemos que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Eh, insisto, para los que os habéis comprado un poquito tarde, eh, podéis escribir en el chat eh, lo que queráis y, bueno, pues en la medida de mis posibilidades iré respondiendo si es que tenéis alguna duda. Eh, uno de los canales más importantes hoy en día para eh, poder acceder a nuestros posibles usuarios son lo que se llaman las landing. Eh, una landing, eh, para los que no estéis iniciados en el mundo del marketing online, es lo que se llama una página de aterrizaje, es un sitio de aterrizaje. Es lo primero que se va a encontrar un usuario cuando eh, interactúa con nuestra aplicación. Uh, si esa landing, si ese sitio donde aterriza alguien que hemos captado por muchos esfuerzos a través de email, a través de publicidad, eh, la experiencia que encuentra al aterrizar en nuestro sitio no es la satisfactoria, no es lo que esa persona estaba esperando, entonces tenemos un problema serio y tenemos que intentar que eso no pase, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se eh, diseña una landing, ¿qué debe de tener una landing? Bueno, pues una landing debe de tener una serie de características que son muy conocidas por todos. Esa que tenéis ahí en pantalla es la landing de eh, una aplicación que todos conocéis, supongo, en este momento, se llama Spotify. ¿Y qué tiene este tipo de landings, que son exitosas? Eh, primero, son de calidad, son atractivas y son efectivas. Eh, para todos los que hayáis entrado alguna vez en Spotify, habréis visto qué simple es cuando aterrizas y entras, por ejemplo. Eh, el título. El título es eh, lo que ahí veis en pantalla que dice Música para todos. Mm, tiene que ser eh, muy claro, tiene que ser, es lo primero que se va a leer. Si os dais cuenta, la tipografía es muy muy efectiva con ese eh, fondo mm, púrpura con la letra en blanco. ¿eh? Y entonces es un mensaje claro, rotundo, en tres palabras. Es música para todos. No hay duda de lo que nos vamos a encontrar después, ¿verdad? Eh, el call to action, eh, para estos eh, términos de... Bueno, vamos a intentar, lógicamente tenemos que tener términos técnicos, pero eh, los call to action, eh, que llamamos siempre CTAs, eh, realmente son llamadas a la acción. Típicamente botones, o opciones que queremos que el usuario interactúe con ellas. Cuando alguien llega a la landing de Spotify, ¿cuál es nuestro objetivo como diseñadores? Que se registren. Entonces... ¿Cuál es la mmm, llamada a la acción más evidente que hay en la pantalla? Conseguir Spotify gratis. Eh, dentro del mundo de marketing siempre solemos decir que la palabra gratis hay que intentar evitarla. No es como un tabú de no, no, no, no hablemos de gratis. ¿verdad? Eh, bueno, pues no. Eh, eh, si se utiliza dentro de un formato, de un contexto que es apropiado, como en este caso, pues es una llamada a la acción muy clara. Fijaros que la parte de pago, que es la Premium, tiene una llamada a la acción también muy visible, pero mucho más discreta. Porque sabemos que el modelo que funciona hoy en este momento es el modelo que se llama Freemium, el modelo Free Premium. Captamos a los usuarios a través de una opción gratis o Free, pero luego les dejamos con la mierda en los labios de todo lo bueno que pueden llegar a obtener y se lo cortamos y entonces se sienten motivados para pasar a la opción de pago o Premium. Pero la primera llamada a la acción no puede ser jamás la de pago porque entonces eh, vamos a fracasar en nuestra estrategia. Bien, aquí tenéis bastante más hub, es decir, necesidades que tiene que tener una landing y que tenemos que jugar con ella. Eh, pero, ¿qué tips, es decir, qué, eh, qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer el diseño? Eh, primero tenemos que tener en cuenta que si vamos a dedicar un esfuerzo a hacer un diseño, tiene que tener un objetivo y el único objetivo es vender. Vender lo que sea, vender una idea, vender un seminario, vender una entrada, vender lo que sea. Y a veces la venta puede ser eh, directa o indirecta, eh, pero tenemos que siempre pensar en lo que en términos de marketing también se llaman conversiones. La conversión es lograr el objetivo que nos habíamos planteado con nuestro trabajo. Netflix tiene un objetivo y es que la gente use su plataforma, aunque sea gratis durante un mes, porque se van a enamorar de los contenidos que van a tener. Es más, por registrarte vas a ser bombardeado de tal forma que eh, bueno, pues te vas a ver hasta mal por lo que cuesta irte de Netflix. ¿no? Entonces el objetivo de ellos es, eh, regístrate y pruébalo, no te vas a ir, no te vamos a defraudar. Uh, ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Las landings siempre van pensadas en cuál es el segmento de población al que van dirigidas. Eh, tiene que tener un entorno eh, adecuado si es muy joven o si es de una edad más avanzada, si es de un contenido muy dinámico, es un contenido más estático... Eh, todo este tipo de, de cosas lo tenemos que tener en cuenta a la hora de segmentar el diseño que vamos a hacer, ¿vale? Es decir, si hacemos un diseño muy agresivo para una gente mucho mayor de una cierta edad, pues posiblemente fracasemos, porque no lo entiendan. Eh, todos estos tips, que no me voy a dedicar a leeros la diapositiva, como estáis viendo en el chat, eh, vais a tener luego el vídeo directamente eh, a vuestra disposición y por lo tanto podéis consultar toda esta bibliografía, todo lo que queráis. ¿no? Entonces vamos a intentar aprovechar la hora y media para transmitiros algo de conocimiento, del poco conocimiento que pueda yo tener, y eh, toda la documentación adicional la tenéis aquí, y la podéis consultar luego con el enlace que os van a, que os van a dejar. ¿vale? Eh, ¿Qué ejemplos podríamos hablar? Bueno, os pues voy a poner tres ejemplos. Eh, Chipotle es una cadena de comida rápida. Eh, de Estados Unidos y bueno pues ahí tenéis eh, una landing page que parece bastante espartana eh, pero que funciona muy bien, sinceramente, hace exactamente lo que tiene que hacer eh, y de verdad que ellos lo que buscan es una cosa y es buscar el email del posible usuario para luego las ofertas y demás pues lo encuentran y lo encuentran a través de eh, la búsqueda tan sencilla y tan liviana como es el Enter City State of Zip Code es decir, dame dónde estás, ese dato ya me lo has dado, eso de da por el mero hecho de clicar ahí, ya me estás dando un dato, que para mí estadísticamente es muy importante, para mí ya es una conversión, pero además, si me dejas tu email, te voy a dar invitaciones. Claro, eh, les funciona muy bien. Eh, no confundir cosas efectivas con cosas muy rocambolescas. Pensar, por ejemplo, en Amazon. Amazon tiene una página que a nivel de diseño gráfico, de verdad, que no es la mejor diseño gráfico, pero es maravilloso. Todo está en el sitio que tiene que estar, en el momento en que tiene que estar, carga a una velocidad de vértigo y convierte fenomenal. Tú entras en Amazon para comprarte una funda para el móvil y de repente te has comprado una funda, un protector de pantalla, un cargador y dices, bueno, se pues me iba a gastar 5 euros y me he gastado 15. Bueno, pues está todo diseñado exactamente para dejarse de fuegos artificiales, como la página de Chipotle, y convertir. ¿Vale? Eh, una página también de landing muy, muy, muy efectiva es la página de Welling que tenéis aquí. Entonces, está todo muy destacado, muy bien, tiene un banner muy bien diseñado, tiene un call to action que eh, hace contrapeso abajo en un color corporativo de Welling que todo el mundo reconoce, y todas las opciones que aparecen tienen un sentido y además en el orden lógico en el que las han puesto. Por lo tanto, está muy bien diseñada. Y, bueno, pues si hablamos de engagement, eh, yo supongo que todos conoceréis, y si no, ya estáis tardando. Pinterest, eh, del cual hablaremos un poquito más adelante, y Pinterest eh, busca una cosa cuando llegamos a él, a la aplicación, y es, eh, entra en Pinterest. No te voy a vender lo que es Pinterest. Si has llegado aquí, se supone que ya sabes lo que es. Ahora lo que quiero es que no te vayas sin registrarte. Continúa con Facebook, tu propia cuenta, inicia la sesión, haz lo que quieras, pero no te vayas, por favor. Entonces, fijaros que Landing también atractiva buscando eh, la conversión, que el usuario entre y les conozca. ¿no? Esto es exactamente lo que le vamos a pedir a una Landing. Pero hacer este diseño no es nada sencillo. Hacer este diseño necesita lo que se llama visual thinking. Visual thinking, en términos de, de marketing, otra vez... Eh, es el storyboard de toda la vida. Es decir, necesitamos de una forma cercana a la realidad humana, cercana a nosotros, diseñar lo que en nuestro entender, antes de ponernos a lanzar pruebas, va a ser el viaje del comprador, ¿eh? el buyer's journey. Entonces, eh, necesitamos simular de alguna manera las posibles respuestas a los estímulos que nosotros vamos a ir proporcionando al viajero para que no se nos vaya. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues creamos un eh, diseño visual, un visual thinking, que eh, va a simular ese, esos pasos por los que va a ir atravesando nuestro eh, posible usuario. Para que no se nos vaya, sobre todo para hacer lo que se llama la retención, que luego hablaremos de ello pormenorizadamente. Eh, y tenemos que tener en cuenta una serie de elementos que son básicos en cualquier diseño a la hora de hacer una aplicación. Eh, primero, el icono. El icono de lanzamiento es fundamental. Pensar una cosa, eh, en nuestros móviles, y si no echarle un vistazo a vuestro móvil dentro de un rato, ahora no lo hagáis, por supuesto, eh, vais a ver que lo tenéis plagado de aplicaciones, eh, de todo tipo, es decir, hay como cuatro o cinco pantallas llenas todas de eh, botones de aplicaciones. Bien, eh, cuando vayáis a seleccionar el icono, ser un poco hábiles, eh, por ejemplo eso que tenéis ahí en pantalla, veréis que son cinco iconos de cinco aplicaciones totalmente distintas, casi iguales todos. Entre ellos está Foursquare y otros más. Entonces, eh, pensar que vuestra aplicación va a coexistir no solamente en el ecosistema de la pantalla vuestra, y se tiene que ver claramente, sino además en un ecosistema, que ahora lo veremos también, de descarga de aplicaciones, un ecosistema de App Store. Entonces, si no distinguís claramente el icono de la aplicación, vais a encontraros con problemas de que el usuario no sepa muy bien cuál es la vuestra, que es la buena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, echar cuentas, llevar cuidado con el diseño del icono. También tienes que evaluar cuál es el estilo interior por el que vais a guiar a la gente. Todos estamos acostumbrados a poner los símbolos de... Eh, me, me estoy riendo porque me está acordando de que hay un símbolo universal para los que ya nos llevamos muchos años de esto, que es el disquete que ya no aparece, pero es muy elocuente, ¿no? La impresora, el borrado, la camarita de fotos... Bien, tenéis que elegir también cuál es el estilo iconográfico que vais a poner interiormente en la aplicación, ¿vale? Eso también es una, una, una decisión que tenéis que tomar. Tenéis que tener en cuenta también la pantalla inicial. Eh, si os habéis dado cuenta, eh, cada vez que eh, descarguéis una aplicación o cada vez que una aplicación de las que ya tenéis vais a darle uso, durante 2-3 segundos aparece una pantalla como estas que tenéis aquí. Eh, a ver, aquí estoy apuntando. Estas. <ríe> eh, una pantalla eh, donde aparece de una forma corporativa, indica claramente... ¿Quién es el dueño y la fiabilidad de la marca? Eso se llama branding, ¿eh? que ahora eh, vamos a estar hablando también de branding dentro de un ratito. Entonces, eh, fijaros también en esa pantalla, ¿de acuerdo? Porque es muy importante, es la que va a aparecer durante 2-3 segundos, que eso es una eternidad, y va a hacer que nos quedemos o que no nos quedemos. Eh, elegir muy bien los tipos de letra que vais a utilizar... Elegir todo esto, echarle cuentas. Por ejemplo, es una buena metodología separar las secciones con distintos banners de distintos colores. Ahí tenéis el, los encabezados que utiliza, por ejemplo, The Guardian en cada una de los distintos eh, apartados en los que tiene su, su periódico digital. Eh, y luego el lenguaje. Intentar. Eh, utilizar un lenguaje apropiado a la audiencia que vosotros creéis que idealmente van a ser los usuarios de vuestra aplicación. Eh, podéis ser desde muy coloquiales, como tenéis en ese mensaje que bueno, pues es demasiado coloquial incluso, o podéis ser muy formales. Pero todos estos parámetros van a hacer que el visual thinking que vosotros estáis pensando funcione o no funcione luego a la hora de implementar la solución final. Eh, dentro de todos los parámetros de Visual Thinking hay uno concretamente que debéis de valorar siempre poner, que son los vídeos. Eh, poner vídeos eh, va a ser eh, un factor que muchas veces mmm, hace que el usuario diga sí o no a descargarse o utilizar una app. Eh, lo necesitamos, es la mejor llamada a la acción posible, pero cuidado. Tenéis que pensar que los eh, dispositivos en los que vamos a trabajar eh, no son todos iguales, necesitamos eh, pensar en el usuario y que detrás eh, va a haber un código. Muchas veces el código que vamos a manejar eh, va a ser compatible o no con los formatos que pongamos. Y eso es una experiencia de usuario muy traumática cuando vamos a cargar algo y no funciona. El formato más utilizado y el formato más reconocible por todos los lenguajes que están soportando las aplicaciones es el MP4. Y por lo tanto, os recomiendo que entréis en formatos compatibles. Si sí es posible MP4 mucho mejor que, que cualquier otro. Eh, y dentro de eso, eh, yo particularmente no soy de arriesgarme a meter vídeos, mmm, porque funcionan relativamente bien, sobre todo en las cargas. Uh, es mejor que hagáis cosas como esta. Por ejemplo, aquí tenéis eh, Starbucks, la técnica que utiliza. Ellos, eh, más que incorporar el vídeo, lo que incorporan es lo que se llama un falso vídeo. Un falso vídeo es una imagen tomada directamente de reproductor, que parece que lleva el reproductor incorporado, pero no lo lleva. Al darle clic, lo que hace es que carga en la plataforma donde está ese vídeo, Vimeo, YouTube o cualquiera de las distintas aplicaciones o alguna propietaria, pero eh, es bajo demanda, no penaliza el tiempo de carga de la aplicación y no penaliza una mala experiencia de usuario, el usuario que quiere ver el vídeo y al darle a play lo que está lanzando es un sitio externo donde se ve y funciona muy bien, es una técnica que no está mal vista por los usuarios y funciona correctamente y también hay otra, es decir, eh, como es en este caso que estáis viendo aquí y es poner un GIF animado que tiene fotogramas del vídeo. Entonces, ese GIF animado con fotogramas de vídeo es lo suficientemente explicativo del contenido y si alguien le da clic, entonces te lanza también exactamente igual a la plataforma de fuera. Los GIF animados verticales son muy atractivos y particularmente es una opción que os va a resultar técnicamente muy sencillo de incorporar y os va a dar mucha efectividad en la retención de los usuarios y en la captación también. Bien. Eh, bueno, pues ya hemos visto que tenemos que ser usables y que tenemos que hacer que la landing que diseñemos sea efectiva. ¿Por qué? Porque ahora vamos a intentar atraer a nuestros clientes. Ahora vamos a intentar que nuestros usuarios se fijen en nosotros y tenemos garantizado que donde van a aterrizar es correcto. Pero ¿cómo los atraemos? Hay varias técnicas para atraerlos. Hay muchos canales. Aquí vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo... Uno de los canales más efectivos es el canal del email. Entendiendo por email que hay dos tipos de email: el email de marketing agresivo, es decir, ese email que recibimos con promociones, cupones y demás, ¿vale? Eh, pero aquí vamos a hablar en las siguientes dos diapositivas de eh, las newsletters. Las newsletters son informativas. Eh, tan importante, y luego lo vamos a ver en el embudo de conversión, ¿Qué tan importante es la captación como la retención? De hecho, el gran problema del app Mobile Marketing es la retención del usuario. Tenemos tantas ofertas que al final las aplicaciones las instalamos y las desinstalamos. Entonces, una forma de retener a nuestros usuarios y dar a valor añadido a través de publicidad y demás es a través de newsletter informativas. Pero las newsletters no son fáciles de diseñar. Eh, las ventajas son evidentes. Todo el mundo habéis recibido eh, newsletters a través de las marcas se comunican con vosotros, es decir, eh, os van dando desde eh, novedades, resúmenes de actividad, promociones. Eh, bueno, pues son un medio también comercial, pero eh, digamos poco intrusivo, vale, es de poco agresivo. Y a la gente le gusta. La gente, la agresividad también eh, es algo que a veces no, no se admite fácilmente. Por lo tanto, tenemos un medio a nuestro alcance, que son las newsletters, para ser eh, atractivos en nuestra comunicación y poco agresivos. Eh, ¿Cómo optimizamos una newsletter? Pues una newsletter para móvil la podemos utilizar de tres maneras, con el diseño, con el contenido y con el tamaño de la pantalla. Eh, yo os digo que no se trata de leeros las diapositivas y tampoco de daros un curso de diseño hoy de, de email eh, Lo que sí que eh, se tiene que dejar claro es que hay ciertos mensajes que tenéis que seguir Como por ejemplo, que menos es más eh, No nos gusta leer, cada vez leemos menos eh, Realmente, eh, si lo analizamos eh, ahora mismo es cuanto más se lee, porque realmente el hecho de estar viendo el móvil estamos leyendo, leemos en Instagram, leemos hashtags, en Twitter se lee, en Facebook se lee. Realmente ahora es un momento de gran momento de lectura, pero eh, es una lectura eh, muy corta en el tiempo. Necesitamos contenidos visualmente atractivos, entonces una newsletter que esté cargada de eh, palabras. Eh, no es aceptable, a no ser que sea un complemento, ¿vale? Pero eh, intentar que sea cortita, que sea efectiva, intentar que el tamaño de la newsletter se adapte al dispositivo que se va a leer, que básicamente son los 5 pulgadas que tenemos en el móvil, eh, intentar que la newsletter tenga enlaces visibles. Hay cosas que funcionan muy bien y es poner una imagen, un titular, y luego un inicio de entrada con el ver más, ese ver más, si dentro de todas las informaciones que hemos enviado eh, ha sido interesante, va a generar tráfico hacia donde nosotros queremos, ¿de acuerdo? La gente simplemente va a pulsar el ver más. Eh, bueno, pues eh, intentar que eso sea amable, que sea efectivo, ¿de acuerdo? Eh, pero las newsletters eh, necesitan plataformas para poder enviarse. En este taller, en este seminario de esta tarde... Eh, vamos a intentar no solo hablar de. L... mucha gente tal. ¿Se le... mucha gente no cierra la pestaña nueva en la que se le abre el vídeo. ¿Eso puede provo... no puede provocar que la gente no lo vea? Eh, sí, claro que lo puede, que lo puede provocar. pero mm, tenemos que pensar en términos de porcentaje. Al final, entre los que no lo ven y los que lo ven, ganan los que lo ven. Entonces, eh, al final, no podemos satisfacer a todo el mundo. Son técnicas y, como luego vamos a ver, esto se trata de pruebas de test AB. Eh, tenemos siempre que intentar hacer varias pruebas en varios sentidos y ver cuál es la más efectiva, teniendo en cuenta que siempre va a haber un porcentaje de gente eh, que no va a responder a lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, si en la prueba que hagamos para... El tipo de aplicación que estamos diseñando o el tipo de marketing que estamos haciendo y el tipo de segmento de personas a los que la llevamos, no es efectivo el eh, poner el vídeo de una manera, pues probemos de otra, ¿de acuerdo? Es decir, ese tipo de pruebas de tipo T-S-A-B Al final nosotros creemos que el viaje del comprador, el buyer Journey, va a ser de una manera y acaba siendo el que es, no el que nosotros nos gustaría, ¿vale? O sea que sí, es posible que eh, no se le abra el vídeo. Eh, continuando, os estaba diciendo que vamos a intentar no solamente eh, eh, decir cómo, qué es lo que hay que hacer también necesitamos el cómo, necesitamos plataformas para poder manejarnos. Eh, dentro de todas las plataformas eh, yo os voy a hablar de una de ellas, que a mí particularmente me gusta mucho que es Acumba Mail. Acumba Mail es eh, eh, bueno, tiene todo lo que tiene que tener para alguien que empieza y eh, se trata de eh, poneros lo fácil a los que estáis empezando en este mundo. Eh, mmm, si nos montamos en el McLaren de, Fernando de Carlos Sainz ahora, si nos montamos en ese coche sin haber primero pasado por toda la experiencia previa de pilotaje, nos vamos a matar. Entonces, necesitamos herramientas que eh, nos proporcionen un entorno de aprendizaje, pero que a la vez sean efectivas desde el primer momento. A Kumba Mail, eh, particularmente eh, a los que nos dedicamos a esto, la descubrimos hace unos cuantos años, porque, entre otras cosas, es española. <risa> Nació en Ciudad Real hace, en el año 2012. Actualmente es 100% italiana, pertenece a, una, a la compañía Milab, pero eh, tiene esa filosofía española. Tiene, entonces Una de las dudas que solemos tener cuando empezamos con, con este tipo de cosas es, ¿estaremos infringiendo la ley de protección de datos? ¿Estaremos haciendo cosas que van directamente, que nos pueden sacar los colores diciéndonos, oiga, usted está enviando cosas que no, vamos a ver, para eh, asegurarnos de que la ley de protección de datos está eh, siendo cumplida, esta plataforma, al ser española, está perfectamente regulada y eso pues, nos da una cierta seguridad a las marcas y a los usuarios, que sobre, sobre todo empieza por primera vez y no sabe muy bien en qué terreno se están moviendo. No, no quieren molestar, quieren ser efectivos, pero tampoco quieren incurrir en eh, malas técnicas o lo que se suele llamar black blackseo, ¿eh? es decir, técnicas eh, oscuras, ¿de acuerdo? Eh, particularmente yo os recomiendo Akumba Mail para todos aquellos que empezáis y además Acumba Mail tiene alguna serie de cosas muy interesantes como por ejemplo aparte de que podéis combinarlo con SMS eh, o podéis hacer email marketing transaccional eh, también tiene integración con Google Forms eh, no os olvidéis que cuando enviamos una newsletter Buscamos una interacción con los usuarios. La interacción puede ser eh, poner llamadas a la acción que eh, sean efectivas, es decir, que hagan que la gente haga clic encima del de enlace, el botón, la foto, el vídeo, lo que queramos, eh, pero mmm, muchos no lo hacen. Eh, tenemos que darles un formulario. Tenemos que poner siempre en cualquier newsletter, acabar con un eh, estaremos encantados de ayudarte. Eh, si hay algo que nos quieras preguntar, este es el momento. Tenéis que integrar formularios dentro de las newsletters. Integrar, eh, dice Israel, perdonad, supongo que se trata de ensayo error y posterior testeo. Todo depende de si el vídeo incrustado o tal... ¿verdad? Sí, sino... Vale, vale. Bueno, es más que una reflexión, eh, más que una pregunta y bueno, pues eh, gracias por tu aportación Israel y efectivamente hay muchas, muchas, muchas cosas de las que depende la efectividad. Eh, eh, acordaros de lo que hemos hablado de la usabilidad. Pensar siempre en lo que el usuario va a esperar. Y ser efectivos. si al final el usuario lo que quiere es que se le reproduzca el vídeo en ese momento, pues tenéis que incrustarlo, entonces tenéis que embeberlo. Si el usuario admite eh, poder ver el vídeo en otro momento, pues, pues perfecto. Eh, bueno, cada uno, en fin, cada uno tiene que probar, ¿no? Y lo del testeo b efectivamente es posterior. Eh, aunque hay que hacer uno previo también. Eh, os estaba diciendo que no os olvidéis de integrar eh, un formulario en vuestro newsletter, pero un formulario puede ser un campo no tiene por qué ser eh, pedir todos los datos. Tenéis que intentar que los, que los formularios sean funcionales. Y para que sean funcionales, en la diapositiva vais a ver aparecer, ahí tenéis un montón de, de posibilidades y de cosas que podéis hacer con los formularios. Eh, yo, cada uno que haga lo que quiera, yo particularmente, con captar el email solo tener suficiente. Pedir el teléfono ya es demasiado agresivo para la gente. El código postal sí te lo dan también, suelen dártelo. Eh, lo, lo que tenéis que intentar es que el usuario interaccione con vosotros de alguna manera. Que os dé una, una puerta de entrada. Un email es muy bueno. Entonces, eh, poner formularios, utilizar Google Forms y hacerlo de una forma poco agresiva. Vais a lograr que tengáis un retorno bastante bueno de vuestro trabajo. Bien, el email, como hemos visto, es una herramienta muy poderosa y además eh, se abren los dispositivos móviles. Casi todos los que estáis leyendo esto, casi todos los que me estáis viendo, eh, por no decir todos, tenéis un email al menos en el móvil. Y por lo tanto, que suele ser típicamente el de Gmail. Entonces, eh, os estáis garantizando que vuestro email se va al menos a recibir, otra cosa es que lo abran y otra cosa es interaccionar. Pero al menos que la entrega esté garantizada, lo podéis hacer si tenéis una buena técnica de email marketing. Pero eh, lo que más en este momento nos debemos de fijar, con bastante diferencia, es el social media. El social media eh, bueno pues va a ser el, la herramienta fundamental por la que nos vamos a mover Podéis imaginaros que en el poco espacio de tiempo que tenemos, eh, yo no puedo ponerme a explicaros todo el social media en general, todas las plataformas, lo que se puede hacer. Pero sí, voy a hablaros de alguna muy concreta. Por supuesto, vamos a hablar por un momento de eh, Facebook y su aplicación. Eh, bien, eh, de Facebook y de su aplicación, eh, eh, sí, de hecho es una plataforma efectivamente a Mail. Eh, una newsletter al final no es nada más que un email marketing, es algo que se envía, solo que se envía con un diseño eh, atractivo, ¿vale? Es decir, no es un diseño comercial, es un diseño informativo, pero al final todo es marketing. Entonces, efectivamente, Acumba Mail hace newsletters exactamente igual que hace cualquier tipo de envío masivo por email, ¿vale? Tiene unos costes realmente ajustados... Y para los no iniciados, emite eh, emails gratis con un número limitado, pero con una calidad y una efectividad muy alta. ¿Vale? Y sobre todo ofrece muchas métricas para saber cuántos han aperturado, a qué los han aperturado, etc. etc. Es decir, el conocimiento, la segmentación de, de nuestra comunidad. Ah, hablando de la Facebook de app que tenéis, eh, que, que ahora mismo era lo que teníamos en pantalla, os diré que yo particularmente hace mucho que no lo utilizo. Uh, la Facebook app si la habéis manejado alguna vez, o la manejáis todos, eh, es, eh, perdón por lo que voy a decir si hay alguien de Facebook que me esté escuchando, es un virus. Ellos mismos lo reconocen. Se te come la batería, se te come los recursos, se te come los datos, es eh, absolutamente demencial. Hasta el punto lo reconocen que ellos mismos promueven otra aplicación que es el Facebook Lite, el Facebook Lite. Eh, es fantástica, esta aplicación es sorprendentemente potente para lo que hace es de Facebook y el... <risa> los que nos dedicamos a esto sabemos que eh, la mayoría de los usuarios un poquito avanzados que al final son los que nos interesan, eh, no tienen Facebook App en sus móviles porque ya han descubierto que se quedan sin batería, que se quedan sin datos y que se quedan sin recursos. Tienen Facebook Lite. Es más... Eh, no solamente esto, existen otros skins, existen otras aplicaciones que el propio Facebook también recomienda eh, y que os voy, os voy a enseñar algunas de ellas, esta que tenéis aquí son Faster, Friendly y Metal, que eh, al final son eh, skins, pieles, que ponemos por encima de Facebook y desinstalamos la aplicación de Facebook y ponemos estas aplicaciones. Son mucho más ligeras, prácticamente hacen todo lo que hace el Facebook original, eh, se te comen muy poquitos recursos, prácticamente no consumen datos y respetan la batería. Entonces, como esto lo sabemos, y el propio Facebook lo sabe, tenemos que pensar en testear nuestras aplicaciones no solamente para los que entran con la aplicación de Facebook, sino también para las tendencias, sobre todo de los más jóvenes, que se conocen esto. Y ellos necesitan eh, que nuestros contenidos y todo lo que hacemos se vea bien en las aplicaciones que ellos usan. Y que os puedo asegurar que la aplicación de Facebook cada vez menos Lo que pasa es que viene nativa en el móvil. Y quien no sabe, es un usuario poco avanzado, pues la mantiene. Pero los usuarios un poco avanzados, y os aseguro que los jóvenes lo son, de quitan la aplicación de Facebook y ponen un skin. No significa que se vayan de Facebook, que también. ¿Y por qué se van de Facebook muchos jóvenes? Pues porque en Facebook en el año 2007, cuando empezó, eh, lo soportaron los que eran estudiantes de 20, 22, 24 años en aquel momento. Pero desde 2007 hasta ahora han pasado 12 años. Esos ahora son padres. Eh, ya, no son, ya no son jóvenes, por mucho que nos guste. ¿no? Eh, los hijos que vienen detrás, eh, no se registran en Facebook, entre otras cosas porque tiene contenidos que no son atractivos para ellos en la mayoría de los casos. Instagram sí, aunque también es Facebook, ya lo sabéis. Pero huyen el, próximo Insta, el propio Facebook lo sabe y ahora mismo están manejándose con experimentos como este que yo os estoy viendo. Lo que os estoy diciendo es básicamente que permanezcáis atentos a la tendencia de los mercados y permanecéis atentos no solamente a los de un segmento de 30 a 45 años, sino también a los segmentos de los que vienen por detrás. Pensar en un corto plazo en años que pueden ser dos o tres años por delante. Facebook ya lo está haciendo. Esto que tenéis aquí es una aplicación de Facebook, de la propia Facebook se llama LOL. El, el acrónimo de Laughing Out Loud, que se utiliza, es como una carcajada en, en, en inglés, eh, también se utiliza para otras cosas, pero bueno, LOL es eh, básicamente una plataforma de curación de memes. Una curación es contenidos que no son tuyos, que están en otras plataformas, pero que tú importas como propios. Entonces, eh, Facebook está trabajando y está testeando este tipo de soluciones. Al final, pueden incorporarlas o no, pero ellos son claramente conscientes del problema que tiene la aplicación de Facebook y la poca... Eh, la, el poco enganche que hay entre la juventud con las aplicaciones. Por lo tanto, cuidado y atentos a Facebook y a su evolución. ¿de acuerdo? O sea, aun siendo el propio Facebook, como bien sabéis, eh, Instagram hoy en día tiene un enganche muy grande entre usuarios de todos los perfiles. Eh, se supone que hay... Eh, más de 800 millones de usuarios activos al mes. Eso es una auténtica barbaridad, una auténtica exageración. Fue uno de los grandes aciertos de Facebook al comprar Instagram, esta aplicación que nació nativamente para eh, móviles de tipo IOS, de móviles de tipo Apple. Pero, eh, bueno, pues eh, se ha popularizado hasta el punto de que hoy en día lo tiene prácticamente todo el mundo y tenemos que utilizarlo. Yo solamente os voy a dejar cuatro tips, cuatro hacks de eh, cosas que podéis hacer con Instagram. Eh, primero, no os olvidéis de que Instagram es parte de Facebook, por lo tanto, conectarlas. Eh, tenemos que optimizar nuestro trabajo. Si publicáis en Facebook, estáis perdiendo visibilidad. Si publicáis en Instagram y lo tenéis conectado con vuestro Facebook, va a ser un doble contenido que se va a ver muy bien en los dos sitios. Entonces, intentar optimizar vuestro trabajo, conectar las aplicaciones, cuidado, eh, la conexión con Twitter es horrible. No os la recomiendo para nada, pero tenéis que intentar que todos vuestros contenidos de vuestras aplicaciones conecten con Instagram sabiendo que los usuarios van a conectar también automáticamente con Facebook. Esos saltos, esa viralidad del contenido, la vais a lograr si trabajáis bien con Instagram. ¿vale? Eh, no abuséis con vuestras comunicaciones, no abuséis de los hashtags, eh, que sean relevantes. Eh, Twitter... Pone límites a los hashtags, aunque sea un límite de, de longitud del texto, pero Instagram no lo pone y al final encontramos prácticas demenciales. Intentar que los hashtags eh, vengan a cuento con los contenidos que estáis compartiendo. No hay límite, cada uno que ponga los que su comunidad le soporte o le permita, pero intentar siempre que sean relevantes. No hagáis publicaciones con hashtags que no vengan a cuenta simplemente porque esos hashtags eh, tengan visibilidad y aparezcan en búsquedas. No tiene sentido, va a ir en contra de vuestros propios intereses. Eh, intentar tirar un poco de creatividad. Hay un montón de aplicaciones que os dan eh, creatividad para contenidos en Instagram, utilizarlas. Eh, intentar interactuar con la gente, promover concursos, funcionan muy bien... Eh, ser muy interactivos en Instagram. Instagram va a ser dentro del de mobile marketing, del mobile app marketing, una de las herramientas a vuestra disposición en este momento más potente, utilizarla. Y otra de las herramientas muy potentes, eh, la segunda, eh, pues yo diría casi la primera, es YouTube. Es decir, YouTube, eh, todo el mundo lo conocemos. Todo el mundo sabemos lo que es, pero realmente muy poca gente le está sacando partido a todas las posibilidades que tiene YouTube. Yo os voy a hablar de tres eh, cosas indispensables a la hora de hacer eh, marketing con YouTube. Lo primero es el uso de lo que son las eh, nuevas extensiones. ¿no? Las nuevas extensiones hacen cosas como esta que tenéis aquí. Eh, no sé si sabéis que junto con los vídeos podéis incorporar funcionalidades de vuestro e-commerce. Es decir, eh, por ejemplo, podemos poner reservas de restaurante, podemos poner un vídeo en YouTube y eh, ponerle detrás una lógica de negocio, donde digamos a qué horas estamos abiertos, la posibilidad de reservar mesa, de contratar servicios... Esas extensiones, que se llaman TrueView, podéis directamente manejarlas. ¡Hacerlo! Están a vuestro alcance, os va a dar una gran repercusión. Eh, YouTube es una gran plataforma de marketing, eh, como plataforma de marketing que es preocuparos de saber los gustos de vuestra audiencia, YouTube incorpora un sistema de métricas extraordinario y cada vez más, eh, mm, vigilar lo que hacéis, eh, dedicaros no solamente a ser creativos y a ser funcionales, sino también a ser analíticos, tenéis que saber lo que está pasando con lo que eh, estáis haciendo, porque trabajar para nada es tontería, eh, si hacéis algo, medir su efectividad. Y las métricas de YouTube son realmente impresionantes para esto. Eh, podéis hacer lo que se llaman los adpods. Uh, Habéis visto cuando entráis en YouTube que hay vídeos eh, promocionales que podéis incluir al inicio. Y bien la gente lo admite. Lo que es más difícil de admitir es que a mitad de un vídeo tuyo se corte y salga otro vídeo de publicidad. Eh, los adpods eh, son sistemas de doble vídeo. Que a la gente le pongas dos anuncios al principio anuncios cortitos, eh, lo emiten tranquilamente. Entonces, utilizar sistema de advertising en YouTube basado en lo que ellos llaman ad posts. Son dos formas de eh, manejarse con anuncios consecutivos. Eh, en cualquier caso, manejar la plataforma, eh, utilizar todo lo que es el eh, YouTube Ads, todo lo que son las posibilidades que os ofrecen, porque os va a dar un retorno de la inversión muy elevada en Mobile Marketing. Eh, y una de las, por último y para terminar dentro de este mundo de social media y demás, os hablaré, eh, os recomiendo que echéis cuentas con lo que es la publicidad dentro de las aplicaciones. Eh, yo supongo que todos tendréis juegos de alguna manera. Eh, si tenéis juegos, habréis visto que cuando se te acaba una partida, te han matado, eh, te sale una publicidad y esa publicidad se mantiene durante unos segundos, 5 o 10 segundos, que puedes quitarlo. Y eh, continúas. Bien, es muy efectiva. Va dejando en el subconsciente eh, los mensajes que estamos trayendo. Eso se llama eh, publicidad in app, es decir, publicidad dentro de las aplicaciones. Hay una serie de normas que tenéis que seguir, que las tenéis en pantalla, y que yo particularmente os recomiendo que sigáis. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, prácticas, por favor, no agresivas. Incorporar todo este tipo de cosas, pero son prácticas que tienen que ser no agresivas. Pero... Volvemos a la parte técnica. Eh, ¿Cómo hacemos para que esto funcione? ¿De dónde se saca esa publicidad? Esa publicidad que podéis meter eh, de una forma poco agresiva en vuestras aplicaciones sale de plataformas. Aquí tenéis en pantalla eh, una serie de plataformas. Aquí tenéis eh, eh, Google AdMob, Facebook Audience, eh, Duad Platform, Millenium Media, ModFox. Son plataformas que están a vuestra disposición para enlazarlas a través de vuestra aplicación y que vaya incluyendo eh, anuncios segmentados. Por ejemplo, si estoy en una aplicación de juegos para jóvenes, eh, pues voy a intentar no venderles eh, una casa en Torre Torrevieja. Eh, no va a funcionar, pero sí les puedo vender, pues eh, suscripciones a Netflix y muchas cosas. ¿no? Entonces, eh, eh, estas plataformas permiten segmentaciones. Y esto va a ser muy efectivo para vosotros. Eh, al final la publicidad es más informativa que eh, agresiva. Si lográis eh, que la publicidad dentro de la APP funcione, os va a dar un retorno a la inversión monetaria también muy elevado. Y bueno, pues es algo a vuestro alcance. Eh, hemos hablado de social media. Eh, ahora mismo la gente equipara la micromesajería también con las redes sociales. Y ya os digo que no lo son. Las redes sociales son una cosa, la micromensajería es otra totalmente distinta. Pero hay que utilizarla. La micromensajería es WhatsApp, Telegram o cualquiera de las plataformas que están ahí para ayudaros. Eh, hay muchas formas de que os ayuden. Eh, lo podéis utilizar como servicio de atención al cliente. Podéis utilizarlo eh, para estar comunicados en el día a día de vuestros consumidores, vuestros usuarios. Eh, podéis utilizarlo para fidelización, podéis hacer muchas cosas con ella, pero hacerlo. Y hacerlo no es fácil. Eh, tenéis que integrarlo. Es decir, las dos grandes plataformas de micro mensajería hoy en día son WhatsApp y Telegram. Eh, los sistemas al final de e-commerce, de e eh, comercio electrónico, donde la gente va a fidelizarse en una compra. Eh, y Telegram y WhatsApp son dos grandes mecanismos para llegar a los usuarios a través de un sistema de compra, eh, son PrestaShop y Wordpress. Wordpress y PrestaShop son las dos grandes plataformas que se utilizan para comercio electrónico. Eh, si lográis integrar esta micromensajería dentro de eh, vuestra aplicación o vuestro servicio de e-commerce vais a lograr grandes resultados. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí tenéis WhatsApp, tenemos, eh, os propongo tres eh, plataformas en cada uno, tres para WordPress y tres para PrestaShop que están a vuestra disposición. Todas esas plataformas tienen lo que se llaman plugins o widgets, pero normalmente son plugins, eh, módulos que unen la micromensajería con la solución que habéis diseñado. Y de esa manera se le ofrece al usuario una experiencia completa. ¿vale? Y WhatsApp y Telegram no solamente funcionan en móviles, también funcionan en las plataformas. ¿vale? Y eso lo tenéis que manejar. Ahí tenéis para Telegram eh, varias plataformas más. Eh, volvemos a lo mismo. No solamente se trata de deciros lo que tenéis que hacer, sino además daros una serie de herramientas que posiblemente desconozcáis, que están ahí y que podéis utilizar. Muchas de ellas en el modelo libre, en el modelo free, os van a servir y otras de ellas tendréis que pagar licencia o hacer algo más. ¿De acuerdo? Pero empezar a manejarlas y empezar a integrarlas. ¿Alguna app builden para hacer una si sabes programar? Eh, bueno sinceramente eh, tenéis que elegir una plataforma para cada propósito no hay una universal no hay una universal y mm, eh, si, si no sabéis programar no yo no yo no diría que, que os metierais en, en diseño de esto que sí sino simplemente eh, fiaros y tenéis que evaluar lo que os haga pero eh, programación es muy complicado uh, Poneros a diseñar o de recomendaros una plataforma de diseño ahora mismo eh, nunca va a cubrir todas las necesidades que tengáis. Tenéis que elegir la plataforma de diseño en base a lo que tengáis en mente hacer. Y como consejo, ser muy poco ambiciosos de inicio. Tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy simple y tenéis que empezar paso a paso. Entonces... Mm, hay muchas plataformas de gratuitas de diseño de apps pero todas se quedan cortas en algún sentido unas tienen que tienes que tener publicidad incorporada otras que no es permisible lanzar una publicidad masiva en whatsapp más que nada porque con eh, bueno, cortarte el servicio de mensajería no te lo van a cortar pero posiblemente muchos te van a bloquear eh, mm, la micromensajería es para lo que es eh, eh, para otras cosas, por ejemplo, podéis utilizar Messenger de Facebook, eh, que podéis incorporar en vuestras técnicas también, hay herramientas de email marketing a través de Messenger. Eh, cuando hablamos de temas masivos, eh, el propio Telegram o el propio WhatsApp eh, te limitan el número de usuarios a los que puedes eh, comunicar. Eh, no es que te vayan a bloquear, no te van a cortar el servicio de mensajería ni WhatsApp ni Telegram, pero los propios usuarios te lo van a rechazar. Uh, no pervirtamos el, el uso que tenemos que hacer si vais a hacer temas masivos es mucho mejor que vayáis a email o como mucho, que utilicéis email a través de messenger que también son técnicas que funcionan bastante bien es decir utilizar una plataforma donde estamos todos masivamente el whatsapp tiene un componente de privacidad y hacer un lanzamiento masivo de publicidad por whatsapp eh, a mí particularmente no me ha funcionado nunca y lo de hecho He hecho alguna prueba y la he desechado inmediatamente porque los usuarios la han rechazado. Es como invadir su intimidad. Um, continuamos. Eh, dentro de este tema masivos, que además viene bien la pregunta y demás, tenemos que tener en cuenta eh, una aparición de un fenómeno que hoy en día está funcionando mucho y que tiene mucho que ver con lo masivo, que son los bots. Los bots son esos robots que también están a nuestro alcance. Tenemos herramientas como por ejemplo Watson de, de IBM, que nos permiten hacer de una forma muy sencillita, luego os hablaré alguna vez, alguna plataforma para diseño de robots eh, basados en chatbot, que eh, están a vuestro alcance. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, cuando mmm, no hablamos con un, con un humano, se nota. Y se nota que detrás eh, hay un sistema que está intentando invadirnos a través de eh, algo así como, como inteligencia, o sea, inteligencia artificial. Que tengáis claro que eh, los chatbots no son nuevos, aunque se hayan popularizado. Eh, los chatbots realmente son parte de una disciplina mucho más amplia que lleva muchísimos años manejándose, que es la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial tenemos lo que se llama Machine Learning y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning. Es, eh, esta mm, metodología de inteligencia artificial... La podemos dar ahora. Eh, se ha popularizado en tres tipos diferentes de eh, robots para chats. Los que simplemente tienen unas reglas, es decir, eh, siempre te van a contestar lo mismo a las mismas preguntas porque tienen como un guión, tienen eh, una, unas contestaciones básicas y cuando le dices algo que no o intentas hablar con ellos con algo que no entiendan, pues dicen no entiendo. ¿Por qué? Porque van a siempre a intentar llevar ellos la conversación, ¿vale? No son interactivos. Luego tenemos los inteligentes, eh, que se supone que eh, a través de parámetros y demás aprenden, eso se llama el Machine Learning, donde, eh, bueno, pues eh, vamos a decir que son los más avanzados, ¿no? eh, De hecho, ahora vamos a ver un par de ellos. Y luego los híbridos, que eh, son, bueno, pues algo se, a caballo entre las dos soluciones eh, es una tecnología que es muy incipiente, no es novedad, ya no es novedad, pero sí es algo que está empezando eh, dentro del mundo más popular, ¿vale? Eh, ¿Cómo funciona un chatbot, lo que se llama un funnel? ¿Cuál es más o menos el guión que tenemos que, eh, si vamos a utilizar un chatbot que podemos esperar? Pues ahí lo tenéis en pantalla, eso es más o menos... Eh, ...lo que nos gustaría eh, de una forma lineal que pasara cuando conversamos con un, con un usuario. Eh, realmente mmm, yo eh, os sugiero que hagáis el límite bastante... Eh, ...que sea bastante limitado el uso de los bots porque se notan. De momento eh, todavía los bots no eh, están respondiendo bien. Pero si queréis empezar con este tipo de cosas... Eh, podéis hacer chats animados, podéis hacer pseudointeligencia artificial, pues aquí os pongo algunas plataformas que están a vuestra disposición para trabajar y, y diseñar eh, pequeños robots eh, que al final van a ser eh, chatbots, ¿vale? Es decir, eh, conversación con los posibles usuarios. Y ya os digo que a día de hoy eh, es difícil que sustituimos a la persona, pero mm, es una tendencia que tenemos que manejar. Al final, eh, la gente no quiere, no, quiere, no quiere máquinas. La gente eh, lo que quiere son personas. Y dentro de las personas eh, tenemos que entender que lo que más se maneja en este momento son la labor con los embajadores de marca. Los embajadores de marca eh, o influencers, que todo el mundo más o menos entiende de qué va el término, eh, son los que van a transmitir los valores de nuestra marca. Eh, si tenemos embajadores de marca... Podemos utilizar con ellos técnicas como estas que tenemos aquí. Eh, no voy a extenderme mucho más. Eh, sí que os digo que eh, uno de los métodos más eh, atractivos para los usuarios, eh, en lo que mejor funciona, que es el boca a boca, eh, la, el, el consejo que te da alguien en quien tú crees o quien tienes como modelo, realmente es muy atractivo a la hora de adquirir nuevos usuarios. Entonces, el uso de los embajadores... Eh, entendiendo un uso bueno, que tenéis aquí algunas normas que os pueden servir, eh, os va a dar una serie de ventajas competitivas que debéis de, debéis de valorar, ¿vale? Eh, las app corporativas propias, si decidís que vais a crear una app corporativa propia, eh, tenéis que entender que eh, tiene una serie de ventajas y que tiene una serie de inconvenientes. Uh, las ventajas y inconvenientes que tienen Muchos de ellos son bastante evidentes. Ahí tenéis ocho razones por las cuales debéis de considerar diseñar una app. En, cual, en todas las clases que hemos dado de, de, de estrategia digital, eh, hemos estado hablando... No se ven muy nítidas las imágenes. Eh, no sé. Yo sí la veo. No sé si es muy general. En cualquier caso, Alfredo, si, si no lo ves... Como supongo que luego el link eh, lo podrás abrir en dispositivos más... Eh, no sé, que se verán mejor, pero vamos, eh, parecen bastante claras. Lo que pasa es que tienen texto, es decir, eh, no las estoy leyendo, pero tienen mucha información. ¿no? Eh, os decía que la evolución de, de los usuarios ha cambiado en los últimos años muchísimo. Hoy en día todo el mundo eh, tiene apps corporativas eh, puestas para todo. Vamos a Burger King y ya no pedimos, pedimos a través de la aplicación un código. Y tenemos promociones en la app y tenemos todo lo, todo lo que signifique eh, notificaciones de app y de proximidad. Eh, proximidad significa que te acercas a un sitio y la aplicación te empieza a lanzar ofertas. Eh, las ventajas son más que evidentes, ¿de acuerdo? Eh, los inconvenientes también, ¿vale? Tenemos que pensar que hay tres tipos de aplicaciones: las propietarias, las nativas y las híbridas. Ahí tenéis algunos de los eh, ejemplos de lo que son los tipos de aplicaciones. Uh, cada una de ellas tiene una serie de ventajas y otra serie de inconvenientes uh, las ventajas son muy claras es decir, uh, os van a dar un canal de comunicación muy directo y muy claro con vuestros usuarios pero cuidado con los inconvenientes, los inconvenientes son que tenéis que diseñar aplicaciones para cada una de las plataformas um, y hay que distinguir uh, vale <coughs> con Google Chrome, eh, gracias por la aportación <risa> Eh, el, el, el mayor inconveniente que tiene es que eh, tenéis que estar siempre adaptándola a las distintas plataformas y eso es un coste de mantenimiento muy elevado y técnicamente bastante complejo. Esta es una de las razones de las por qué eh, yo no suelo recomendar plataformas de desarrollo porque no hay ninguna que nos dé todo lo que queramos. Al final acabas utilizando una plataforma exclusivamente cada, para cada aplicación porque eh, buscas un enganche con la audiencia, y no todas las plataformas ofrecen las mismas posibilidades. Eh, tienes que estar siempre pensando en cuál, dónde va a estar tu público mayoritario, si va a estar en iPhone, si va a estar en Android, si va a estar en tablets... Eh. Es muy complejo, entonces el mayor inconveniente es la cantidad de trabajo técnico que, eh, y complejidad que vais a tener por detrás. Pero mmm, suele compensar. Hoy en día, solamente tener una web, por muy responsive que sea, no es suficiente. La gente no utiliza el navegador de la, del móvil para entrar en los temas corporativos, sino que prefiere las aplicaciones. Por lo tanto, tenéis que acabar diseñando una aplicación. Y las aplicaciones pueden directamente, si son nativas, es decir, ya pueden ser diseñadas especialmente para algo, y haber nacido, eh, pensado en una aplicación, puede tener éxito, como por ejemplo... Esta que tenéis aquí, que es una aplicación de gran éxito, una aplicación española, eh, que se llama Globo, que se lanzó en el 2015. Eh, pensamos que todo este tipo de cosas eh, llevan con nosotros toda la vida. Lleva cuatro años, no llega, lleva menos de cuatro años. ¿no? Eh, y son dentro de lo que se llama la economía colaborativa. La economía colaborativa es ese tipo de no lo hagas tú, ya te ayudo yo. Eh, ¿Para qué te vas a gastar tu dinero y esfuerzo en hacer algo que yo te pueda ayudar a que lo hagas? En este caso es eh, su idea inicial era, si puede hacerlo otro por mí, ¿para qué voy a perder el tiempo? Alguien pagará porque yo haga esto, ¿no? Oye, pues ha funcionado. Ha funcionado hasta el punto de que algo que nació como un proyecto pequeño de unos amigos que pusieron una inversión inicial de 100.000 euros, que bueno puede parecer mucho, pero con 100.000 euros no te compras un apartamento. Es una inversión bastante limitada. Hoy en día tiene una valoración cercana a los 300 millones de euros y ha recibido rondas de inversión de todo tipo. Como veis ahí, el dueño o el inventor es este ingeniero aeronáutico que se despidió de Airbus para lanzar esta idea o para desarrollar esta idea y ha tenido éxito, ¿no? Eh, Globo eh, funciona muy bien tiene esa imagen dinámica, tiene esa imagen fresca, eh, como aplicación está muy bien cada vez se usa más, eh, pero cuidado cuidado cuidado con mmm, los errores y los resbalones, eh, esta empresa junto con otras, en este momento está afrontando una gran crisis de reputación, eh, si buscáis Globo vais a encontraros que en las primeras posiciones de los buscadores aparece eh, la política de contratación o los autónomos o cómo pagan y imágenes tan perjudiciales para la marca como esa que tenéis ahí de un repartidor de globo durmiendo en la calle. Eh, ¿Qué queréis que os diga? Eh, vigilar no todo, no todo lo que es novedoso y parece que funciona al final puede permanecer en el tiempo. Eh, posiblemente lo resuelvan todos estos problemas, pero eh, pueden también llevar a este tipo de problemas. Cuando lancéis una idea novedosa, cuidar también de la reputación que va asociada. Eh, Alicia también está dando consejos. Fenomenal, muchas gracias por el apoyo, Alicia y el resto. Eh, bien, no nos vamos a extender, no vamos a entrar aquí en lo que son crisis de reputación, ni sostenibilidad, ni economía colaborativa, eh, simplemente si tenéis una idea y la ponéis en marcha a través de una aplicación, las posibilidades de que os funcione son muy elevadas, pero junto con el éxito, gestionar muy bien la reputación que vais adquiriendo para que, de la misma forma que subimos, no caigamos eh, en este tipo de cosas. ¿vale? Vamos a acabar este bloque hablando de innovación. Eh, al hablar de innovación nos referimos a eh, cosas que están a nuestro alcance, que vemos que otros hacen y decimos joder, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Bueno, pues es el momento de que se nos ocurran cosas. Y hay oportunidades dentro del sector muy elevadas y muy interesantes. Por ejemplo, la aparición de los altavoces inteligentes. Si alguna vez, eh, si estáis probando estos altavoces, ya sabéis de qué, de qué van estos altavoces, entenderéis que ahora mismo está surgiendo algo que quien se posiciona aquí tiene mucho que hacer. Se llama lo que se llama PASO. Significa Personal assistant Search Optimization. Eh, Alexa o sea Google Voice eh, solamente ofrecen uno o tres resultados. Punto. Cuando tú buscas en Google eh, un restaurante para cenar en Málaga, eh, bueno, pues te vas a una aplicación que es el Tenedor y buscas, o te buscas en una otra aplicación que es Foursquare, o te vas a Google y dices sitios donde cenar en Málaga. Vale, eh, Ese tipo de palabras, ese tipo de cadenas, están ya muy analizadas dentro del mundo de SEO. SEO es Search Engine Optimization, significa aparecer bien posicionado en Google. Y cuando tú buscas eso en Google, te dice primera página, resultados 1 a 10 de 5.800.000. Y mmm, tú puedes ir navegando, pero cuando tú hablas con este tipo de dispositivos, no les hablas así. Les dices, eh, Alexa, querría ir a cenar esta noche en Málaga, dime una pizzería donde podría ir. Eh, ¿Y cómo busca Alexa? ¿Y dónde busca Alexa? Y sobre todo, ¿en qué se basa Alexa o Google Assistant para mostrarme el resultado mejor de lo que yo busco? pues desde luego no en los mismos parámetros en los que se basa el motor de Google. de acuerdo. Eh, utiliza eh, otro tipo de técnicas que están basadas sobre todo en reputación. Reputación son los comentarios y solamente muestra aquellos que aparecen en las posiciones de búsqueda 0 o 1. Y eso es muy complejo porque eh, a partir de ahora... Las búsquedas por voz y este tipo de eh, chats inteligentes, este tipo de altavoces inteligentes, routers, que ya se están incorporando a nuestra vida diaria, están alterando totalmente la forma de buscar de los, eh, de los usuarios. Y hay una serie de consejos que se pueden llegar a dar para que no confundáis las técnicas de posicionamiento de vuestro negocio en Google tradicional o en una búsqueda, en una aplicación, con las búsquedas de los altavoces. Si queréis tener éxito, vuestras aplicaciones, vuestros sitios web y demás tienen que estar diseñados y posicionados para este tipo de altavoces. Eh, no es fácil, no es fácil. Es un tema muy incipiente, pero es una innovación, es una oportunidad que está ahí y si lográis hacer aplicaciones que se posicionen bien en las búsquedas por voz, que tengan los metadatos bien definidos, que las long tails, las long tails son las cadenas, las secuencias, que desde luego no buscamos igual que hablamos. Entonces, si ahora logramos, eh, Alfredo lo tiene solucionado, muchísimas gracias Alicia, eh, si lográis que eh, estas búsquedas posicionen bien, podéis estar incluso por encima de grandes corporaciones. Por lo tanto, eh, intentar de alguna manera aprovechar las oportunidades que dan los altavoces inteligentes. Exactamente igual que la geolocalización. Eh, la geolocalización, el mobile marketing, os puede servir para eh, ser efectivos en promociones, en descuentos, en cupones... Lo podéis utilizar. ¿De acuerdo? Y entonces, para utilizar esas cosas... Pues Aquí tenéis un par de ejemplos de dos aplicaciones que son Foursquare, más encaminada a tema de eh, ocio y el modo Yelp, que Yelp son marcadores o localizadores de cualquier tipo de cosa que tengáis cerca de vosotros y que podáis necesitar, por ejemplo un fontanero, que son realmente, bueno, Foursquare ya lleva muchos años, Yelp lleva menos años, pero funciona muy bien y es muy emergente. Seguir estos ejemplos, pensar un poco y lograréis encontrar un nicho de innovación, como SEM puede encontrar dentro de los altavoces o dentro del de geomarketing. Y con esto damos por concluido el segundo bloque. Vamos mal de tiempo, yo lo sé, eh, pero bueno, vamos al tercero y al cuarto mmm, y vamos a pasar lo más rápido posible por ellos, pero quiero al menos explicaros todo lo que, lo que hay. Ahora vamos a hablar de un flujo de trabajo. El flujo de trabajo es lo que llamamos, eh, si tenemos un posicionamiento SEM, ¿Las búsquedas por Alexa funcionan igual? No. Eh, el SEM suele ser eh, sistema de pago sobre todo basado en Google AdWords y la Alexa no utiliza las mismas técnicas que utiliza Google. Eh, Google eh, utiliza otras en su Voice Assistant y eh, las, los pagos de SEM no nos garantizan el estar posicionados los primeros en unas búsquedas en Alexa. Ya te lo digo. ¿vale? Nos garantizan aparecer Posiblemente en búsquedas dentro de Google, pero en dispositivos de móvil, en dispositivos de eh, voz no nos garantizan nada. Vale, os estaba diciendo que en este último módulo vamos a hablar de lo que es eh, los sistemas de, de conversión, los fanes de conversión en entorno móvil. Eh, un fan de conversión es un embudo, es decir, eh, cómo lo hacemos para... ...que una boca ancha por donde va a entrar todo el mundo que nosotros queremos que entre... ...al final se va estrechando y nosotros acabamos teniendo una conversión muy pequeñita... ...en comparación con todos los que nos han visto. Ese embudo de conversión tradicional es el que tenéis aquí en pantalla. Tenéis en la parte izquierda todo lo que son las distintas fases por las que atravesamos... ...en nuestra relación con un visitante que nos conoce por primera vez... Y a la derecha, todas las técnicas de marketing, iba a decir tradicional, no es marketing tradicional, es marketing digital o marketing online que podemos aplicar. Pero el embudo de conversión del de mobile app marketing varía. Varía y tiene esa forma. ¿Por qué? Porque atención, tenemos que hacer técnicas de fidelización y que la gente no se vaya después. Que la gente se quede con nuestra aplicación instalada. Entonces... Tener no solamente la parte de atracción y de conversión, sino luego trabajar en la parte de abajo en la retención es muy importante. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo se hace esto. Eh, ¿Por qué no funciona el embudo muchas veces? A veces tenéis que preguntaros eh, cómo es posible que a otros les funcionen las cosas y a mí no. Pues ser honestos con vosotros mismos e intentar eh, ver si os identificáis con alguna o con varias de estas razones. Puede ser que vosotros eh, estéis diseñando cosas pues que no sean han a lo que la gente espera. Hay muchas razones por las cuales vuestro embudo puede no funcionar. Entonces, eh, miraros al espejo, analizaros con honestidad e intentar entender por qué vuestros usuarios no conectan con vosotros. En el caso de que conecten, tenéis que intentar eh, buscar lo que se llama una buena imagen de marca, un branding. Eh, para hacer un buen branding de marca... Eh, tiene que ver con el Deep Visual Thinking que hemos visto antes y demás. Hay una serie de consejos que eh, podéis seguir. Los tenéis ahí todos. Eh, al final, eh, lo que tenéis que buscar es ser diferentes. Tienes que, tenéis que ver ejemplos de marcas que ya están funcionando y que lo están haciendo bien. El branding con barca, no se basa en tener una APP con una imagen maravillosa sino que se trata de eh, integrar vuestra aplicación dentro de una estrategia de marketing general. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bien, cuatro ejemplos para que lo entendáis. La primera, eh, no pongo los vídeos porque entre otras cosas no estaríais escuchándolos, veríais solamente la imagen y se pierde mucho, pero os pongo el enlace, eh, tampoco podéis hacer clic en la presentación, lo siento, pero buscar, buscar en YouTube, ahora no lo hagáis por favor, eh, Buscar en YouTube después pues, Toyota Auris, las historias misteriosas. Veréis de qué forma se puede promocionar un coche a través de un eh, uso de una aplicación incentivar con un vídeo que la gente se descargue una aplicación. Os aseguro que funcionó y de una manera espectacular. Podéis ver eh, el uso que hace IKEA de su aplicación y de la realidad aumentada. Eh, y un anuncio que incentiva a bajarse la aplicación de Ikea y lo que se puede hacer y mm, solamente con el uso de la aplicación Ikea también tuvo un gran incremento de, de descargas, de visitas y también de ventas. Os eh, invito a que veáis también el uso que hace Coca-Cola de lo que se llama el Ad Case para que veáis lo que se puede llegar a hacer con, con una aplicación. Y la que a mí misma me gusta es una interacción total, que es la aplicación de Nivea sun Kits, Es una kit de protección solar que es darle una utilidad. Una de las cosas que más nos preocupan a los padres en verano es el tema de las quemaduras, el tema de que el niño esté bien protegido y demás. Bueno, pues Nivea, de una forma absolutamente interactiva, integra su aplicación dentro de una campaña de marketing tradicional. Y ya tienes la aplicación instalada y además con una utilidad no la vas a quitar es eh, realmente sorprendente. Entonces, eh, cuando hablamos de branding y de integrar vuestra aplicación dentro de una estrategia, eh, intentar ser creativos, ver ejemplos de gente que eh, ha tenido éxito e intentar replicar ese éxito. Aquí tenéis cuatro ejemplos de, de ello. Eh, pero vamos a imaginar que ya tenéis una buena... Imaginaros que... Eh, habéis hecho un buen branding, Nivea eh, os ha llamado la atención, os habéis bajado la aplicación. Eh, no es solamente esta forma de adquirir. Hay muchas formas en las que podemos adquirir, podemos eh, hacer que los usuarios se fijen en nosotros y sientan un deseo de descargarse nuestra aplicación. Hay ocho técnicas de adquisición de aplicaciones que yo os voy a enumerar, que las vais a tener aquí. Una de ellas es eh, lo que se llama ASO, ASO. Es App Store Optimization, es como algo así como el SEO, pero pensar una cosa, eh, hay multitud de páginas para descargar aplicaciones, App Stores, eh, las más conocidas son las de iPhone y las de Android, vale, el Google Play Store y demás, pero eh, eh, tenemos muchísimos sitios donde descargar y cuando vamos a descargar una aplicación nunca sabemos eh, cuál es la mejor. Eh, por ejemplo, aquí tenéis lo del Dark Sky Weather. Dark Sky Weather es la aplicación número uno en descargas a, a nivel mundial. Dark Sky Weather sufrió eh, un cambio espectacular para bien dentro de sus descargas cuando decidió eh, poner este tipo de imágenes y ese tipo de descripciones. Eh, la gente se basa en la valoración, en las estrellitas que tiene, pero sobre todo también en poder ver ejemplos reales y tener éxito en lo que se pone. Eh, necesitáis posicionar muy bien vuestra aplicación dentro de las tiendas y eso se basa en una buena imagen corporativa, en una buena descripción y que eh, vuestro logotipo sea distinto por completo al resto de logotipos que ofrecen cosas en teoría similares a lo que vosotros ofrecéis. Eh, más cosas que se pueden hacer, adquisición orgánica, es decir, aquí tenéis el blog de Evernote, por ejemplo, que está en todo momento recomendando la aplicación y está diciéndote cada vez que tú pulsas, te lleva a un sitio donde te recomienda que te bajes la aplicación, eso es adquisición orgánica, es decir, por tus propios medios y sin pagar. Bueno, pues si tenéis algún blog, tenéis alguna web que tiene éxito, recomendar la descarga de la aplicación por todos los sitios, eh, podéis utilizar la publicidad pagada, también funciona muy bien. Aquí tenéis una compañía que lo está haciendo realmente bien a través de la historia de Instagram. Es decir, ellos hacen una labor en las historias de Instagram fabulosa con cosas como las que estáis viendo en pantalla y eh, a través de ahí logran la descarga de la aplicación. Y funciona muy bien, ¿vale? Es decir, eh, y todo ese tipo de publicidad pagada funciona muy bien dentro de las redes sociales. Eh, como os he dicho antes, podéis utilizar los influencers. Más del 33% de los usuarios reconocen abiertamente que se descargan las cosas porque otros se las han recomendado. Y las recomendaciones de alguien que no conocemos de nada, pero que lo tenemos como un referente, funciona muy bien. Aquí tenéis un anuncio, por ejemplo, un ejemplo de eh, un deportista de élite que está recomendando eh, un sitio de una plataforma de meditación. Porque según ellos... La meditación eh, influye mucho en el resultado del entrenamiento. Y entonces, bueno, pues ahí tenéis a un deportista de élite, pagado lógicamente, que está influenciando a la gente para que se descargue esa aplicación. Bueno, pues funciona también, ¿no? Y lo hace a través de las redes sociales, por supuesto. Los vídeos, eh, aquí tenéis como Netflix, pues eh, utilizó un vídeo eh, para Bájate mi, mi aplicación. Pongo un vídeo que comparto en las redes sociales, en este caso fue para la tercera temporada de Stranger Things, que alguno de vosotros seguro que como yo seréis eh, seguidores de la serie, aunque ya cada vez menos está bajando en calidad, esto entre comillas no tiene nada que ver con el seminario, pero eh, utilizan unas técnicas de vídeo fantásticas. Eh, el email marketing ya lo hemos hablado antes, eh, Uber por ejemplo utiliza unas técnicas de email marketing impresionantes que podéis también replicar en vuestras eh, tendencias, eh, las invitaciones, es decir, eh, adquirir gente a través de eh, incentivar a los que ya son usuarios y decirles, te voy a regalar un mes, te regalo un cupón por cada uno que venga por una recomendación tuya, recomienda en este mismo momento y te voy a dar un mes de suscripción gratuita, no sé qué... Todo este tipo de recomendaciones que, por ejemplo, Airbnb lo hace mmm, habitualmente también funciona muy bien a la hora de adquirir. Y no os olvidéis de lo tradicional... Eh, a mí me gusta mucho jugar, yo soy jugador de Class of Clans, por ejemplo, y aquí tenéis un ejemplo de cuando Liam Nilsson, que es un actor conocidísimo, que tenéis todos ahí en pantalla, eh, recomendó la aplicación de juego de Clash of Clans durante un anuncio que, en este caso, eh, publicaron en la Super Bowl. Eh, se gastaron 9 millones de dólares, la tontería. Eh, pero el retorno de la inversión fue increíble para ellos en publicidad y en todo. Entonces, que un influencer, en este caso Liam Nilsson que no tiene nada que ver con el mundo de los juegos, pero es muy conocido eh, haga algo tradicional recomendando la descarga de una aplicación también funciona bastante bien. ¿De acuerdo? Entonces, el caso es que hagáis algo dentro de estas ocho técnicas que os he eh, referido hacer algo y procurar la adquisición. Ahora bien no olvidaros de la que la adquisición no vale de nada si no retenéis a vuestros usuarios. Eh, tenemos tanto a nuestro alcance que es muy efímero todo. Nos lo descargamos, lo probamos, lo quitamos. Eh, los móviles están limitados en su capacidad, aunque cada vez menos. Y tenemos que liberar espacio. Vamos a ir eliminando aquellas cosas que no utilizamos. ¿Cómo podemos lograr retener a la gente? Pues esto es un problema. Es un problema que tiene difícil solución, pero algo tenemos que hacer. Este gráfico que tenéis aquí de la consultora AppTentative eh, nos dice claramente que eh, a los 12 meses desde que adquirimos un nuevo usuario el porcentaje que se quedan son el 4% exclusivamente. Eso es muy poco. Tenemos que tener 100.000 usuarios y se nos quedan 4.000. 40, eh, Esos son muy poquito. Entonces eh, hay que llevar cuidado, hay que llevar cuidado y cuidar que la gente no se nos vaya. ¿Por qué se va la gente? Bueno, pues en este gráfico de la misma consultora también podéis ver eh, que básicamente la gente se va porque eh, el usuario se da cuenta de que no nos preocupamos de él, que los contenidos no se renuevan, que no les mandamos promociones, que no les importamos. Entonces, si no les importamos, se van. ¿Y quiénes son los que más se van y quiénes son los que menos se van? Bueno, en esta gráfica tenéis... Eh, Dentro del tiempo, es decir, el 50 por, en 90 días, los que se quedan son básicamente los que utilizan la aplicación entre 2-5 veces por semana y eh, básicamente aplicaciones de deportes, de tiempo, eh, referencias, recomendaciones, eso es lo que más gusta. Os lo analizáis y os lo veis, básicamente. El caso es que tenéis que hacer algo, tenéis que hacer algo para que la gente... Eh, no se os vaya. Y esa tasa de retención la podéis mejorar a través de una serie de técnicas. Os voy a dejar nueve, ¿vale? Intentar que vuestra aplicación sea práctica, que ofrezcáis algo que a la gente le interese o que sea divertida, eh, poner mensajería, intentar interactuar con vuestros usuarios para que vean que estáis ahí, eh, utilizar las notificaciones push, las notificaciones push son esas que te salen cuando no estás utilizando la aplicación. Por ejemplo, eh, Tinder... Eh, para los que hayas utilizado alguna vez este tipo de eh, aplicaciones de relaciones, eh, aunque no estés dentro de la aplicación, te manda un mensaje en el sistema, eso se llama una notificación push, que te dice eh, fulanito o menganita, quiere conectar contigo, ¿vale? pap, Una notificación push que lo que está haciendo es eh, incentivarte a que hablas la aplicación, intentar incorporar ese tipo de cosas. Si el usuario nota que la aplicación no interactúa, la abandona, ¿vale? Intentar que sea predictivo, que haga remarketing, eh, pruebas A-B... Eh, en fin, que utilice muchos canales. Eh, nueve técnicas para que la gente no se os vaya. Pero que no se os vaya. Intentar que no se os vayan, ¿vale? Eh, y la mejor forma de que no se os vayan es enganchar con ellos. Para enganchar con ellos tenéis que eh, medir. No vale solamente con que os pongáis a trabajar. Si trabajáis y no medís estáis cometiendo un error. Debéis saber qué medir, pero cuidado, eh, no todo vale para ser medido, no todo se puede medir en el marketing de mobile eh, y no todas las métricas tienen la misma importancia. Lo cierto es que eh, hay cosas que se ve claramente que funcionan o que no funcionan, pero las que funcionan hay que medirlas. Por ejemplo, eh, aquí tenéis una aplicación que funciona perfectamente, eh, tiene unos parámetros de éxito tremendos, que son The sheep de esta no la conoceréis muchos, otros sí, supongo que sí. Es una aplicación, si la pudiéramos llevar a lo que conocéis más de España, sería algo así como cabronazi, ¿vale? Con un montón de contenidos, de tipo memes, entretenimiento, eh, cosas que realmente producen mucho enganche. Eh, de Pinterest, eh, para los que lo conozcáis, ya sabéis perfectamente que Pinterest es la definición pura y dura del enganche en el marketing online. Una plataforma, una red social que realmente es muy atractiva. Eh, Expedia tiene un diseño, es un gran competidor de booking, y eh, tiene un diseño que realmente eh, engancha mucho, y bueno, aplicaciones de tipo Tinder, pues también son un buen representativo de lo que significa el enganche en una aplicación. Eh, en cualquier caso, vais a saber si tenéis enganche o no, más que allá del feeling o del sentimiento, basado en métricas. Y ya os digo que todas las métricas, no sirven para lo mismo ni funcionan igual. Las métricas que más se trabajan en las APPs son estas que tenéis aquí. Estas que os estoy enseñando. Estas métricas, eh, cuántos usuarios en la aplicación, cuánta gente está en la sesión, cuánto duran las sesiones, eh, de qué formas os llegan, eh, qué pantallas se utilizan y en qué orden, eh, cuánta gente realmente se queda pasado un tiempo y cuánta gente se va os van a permitir eh, ser mucho más efectivos e ir mejorando vuestra aplicación para que el enganche sea mejor. Eh, pero esto no es fácil, es decir, para poder eh, medir necesitáis plataformas de medición. Os voy a dar unas cuantas que os pueden servir. La primera es la de Google, la de propio Google. Eh, la medición de Google Analytics y en concreto de Google Media Platform es eh, fantástica, esto es algo que sin ello no podemos eh, tener éxito tenemos que dominarlo pero hay otra serie de aplicaciones que eh, dan métricas muy muy avanzadas y que os pueden gustar mucho cuando veáis incluso análisis de la competencia aquí tenéis Flurry, Mixpanel, Amplitude Localytics, eh, todas estas herramientas os pueden dar a PPC, eh, os pueden dar muchas, muchas métricas cada una por separada eh, consejo para vosotros eh, medir lo mismo en varias aplicaciones y cruzar los datos. Es decir, unos os van a dar una visión, otros os van a dar otra visión y la realidad la vais a lograr del cruce de la información que logréis de distintas plataformas. ¿Vale? Si os quedáis solamente con una, tendréis una visión limitada y además tendemos a utilizar las métricas que más nos convienen. Eh, no os engañéis a vosotros mismos, eh, si tenéis una métrica que funciona pero hay tres métricas que no funcionan, analizar porque no funcionan con otras herramientas y sacar información, ¿vale? Eh, cuidado, cuidado con no medir, porque si no medís, no mejoráis. Eh, Nimio, eh, todas estas eh, son modelo freemium, es decir, eh, permiten eh, una versión inicial muy buena, eh, cada, de hecho hay alguna, como por ejemplo Flurry, que eh, es fantástica con la versión free, pero eh, cuando ya llegas a un nivel demasiado grande, eh, necesitas pagar. Entonces, no son pagos grandes, es ¿eh? de no cada uno, pero tú tienes que pagar por el mantenimiento de la plataforma que estás utilizando. Entonces, eh, todas son free y todas son premium. Ah, la experiencia me dice que al final acabas pagando licencias de dos o tres, como mínimo. ¿vale? Eh, y vamos a acabar con esto, y además ya me he salido un poco del tiempo, pero yo eh, os agradezco que hayáis estado ahí a todos. Eh, dan dos eh, KPIs. Los KPIs son Key Performance Indicators. Los Key Performance Indicators eh, son indicadores fundamentales de gestión. Los indicadores fundamentales de gestión son estos que tenéis en pantalla. Y los hay de dos tipos. Hay KPIs para saber el engagement con vuestra audiencia eh, para saber el engagement con vuestra audiencia, voy a dar alguna diapositiva para atrás porque estos mismos los tenéis analizados aquí. Eh, pa, pa, pa, pa, pa, en engagement. Los KPIs de engagement eh, voy para atrás para que los veáis. Aquí. Ahí tenéis todos los KPIs de engagement. Esos son los usuarios activos, el número de sesiones, la duración de la sesión, el tiempo que se pasa en la app, todo eso son los indicadores de engagement fundamentales. ¿Vale? Y eh, es a lo que me refiero. Ahora voy a ir a diapositivas para adelante. Es a lo que me refiero cuando os estoy diciendo aquí, en la parte de KPIs, los KPIs de engagement. ¿vale? Eso es a nivel gener general, para que lo tengáis conceptualmente, pero si queréis el detalle lo tenéis en la diapositiva anterior. Pero hay un KPI, tres KPIs, perdón, tres KPIs. Hay una serie de indicadores que realmente os deben de preocupar mucho, que son los indicadores de monetización. Es decir, si lo que os habéis gastado o lo que os estáis gastando tiene un retorno o no tiene un retorno. Si tiene un retorno o no tiene un retorno, lo vais a averiguar con estos tres que tenéis aquí. El ARPU, el LTV y el CPLU, que son eh, Average Revenue Per User, el Lifetime Value y el Cost Per Loyal User. Eh, son tres indicadores totalmente relacionados entre ellos. De hecho, unos sirven como medida base para los siguientes. Eh, al final, se trata de monetizar. Se trata de lograr ingresos con lo que estamos haciendo, porque para esto se llama marketing, no os olvidéis de que esto es mobile app marketing y la palabra marketing implica venta, si no vendéis, si lo que estáis haciendo no os da un retorno económico, entonces tenéis un problema serio eh, y de lo que se trata es de que tengáis éxito y espero, o esperamos que con este taller que hemos tenido esta noche, esta tarde eh, os hayamos ayudado en alguna manera que entendáis conceptos eh, que Ahora vais a tener que profundizar, pero por lo menos tenéis una visión general de lo que es el mobile app marketing. Esto es todo lo que os quería explicar, he sido bastante, eh, con el tiempo ha ido bastante bien, eh, son muchos contenidos, yo lo entiendo. Eh, si queréis hacer alguna pregunta, aparte de responder a la encuesta que tenéis en pantalla sobre si os he aburrido mucho o poco, eh, si queréis eh, preguntar algo, es el momento, no tengo ningún problema en contestar. Bueno, pues simplemente deciros que ha sido un auténtico placer compartir estos 90 minutos con vosotros, que os agradezco muchísimo vuestra presencia. Para todos los que estéis viendo después, eh, muchas gracias a ti Israel, muchas gracias a ti Alfredo. Eh, para todos los que estéis viendo la grabación a posteriori, eh, mucho ánimo, hay mucho trabajo para hacer, pero las posibilidades de tener éxito son muy elevadas y de verdad intentarlo, porque hay muchas oportunidades en este mundo. Gracias a todos y un placer estar con vosotros. Hasta luego.